El día de hoy, señores, está con nosotros el maestro Sisto Gavín. Sisto Gavín, que es dirigente de la ADP, presidente de la ADP en San Francisco de Macorís. Con él vamos a conversar acerca del retorno a las aulas, clases presenciales en medio de la pandemia. Buenos días, Sisto. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Buenos días, Amado. Buenos días a Francis, a Yaya, a Carolina. ...a este gran equipo... bien muchas gracias mantiene toda la mañana activa... Bien. ...la mejor y ¿Y ...la clase es presencial en Ay. medio de esta situación... Sí. qué compito... ...bueno, eh, la verdad es que... ...si, eva si evaluamos la primera experiencia... De, que, ...de lo que hizo el Ministerio de Educación... ...con los 48 municipios sí. anunciados hace meses el ministerio y su equipo no debería insistir en ese proceso. Porque en la gran mayoría de esos municipios no asistió la, la, la cantidad de estudiantes esperada. La gente no pudo enviar sus estudiantes por diversas razones, padres y madres con preocupación respecto a la pandemia. Y, ¿Qué por ciento asistió más? Eh, Y otras razones. Por ciento muy mínimo, ni siquiera un 20% ni siquiera un 20%, en los 48 municipios. Y hubo zonas, que hubo 8 municipios, esos 48, que hubo que cerrar, debido a, al aumento de la tasa de positividad. Entonces, en vez de estar en lo que se llama ensayo-error, ¿verdad? Ensayo-error, ensayo-error, ensayo-error. Comienzo. Si la pandemia aumenta, me devuelvo. No, no es, no es bueno estar experimentando. Entonces, eh, la ADP que no ha estado de manera radical opuesta a este proceso, sino planteando que el Ministerio debe, debe darse el tiempo para crear las condiciones que tiene que ver con las condiciones sanitarias y de infraestructura de los centros educativos. El pasado viernes en esta sesión realizamos un pleno municipal de dirigentes y el levantamiento que se ha hecho realmente refleja que las, la falta de docentes, de cientos de docentes, de distintas áreas la par, la, la, Las condiciones sanitarias de los centros Ahora mismo me acaba de enviar eh, Del Liceo Pedro Francisco Bonó de la Peña Como del temblorcito de tierra que hubo ayer Como que fue mínimo de 2.8 eh, Como se, se produjeron las, las, se, agri se, se profundizaron las grietas Y así eh, tenemos condiciones de centros de manera eh, importante y continuamos. Hoy mismo sale, por ejemplo, en uno de los periódicos nacionales, específicamente en el día, sale la información de que los centros educativos, no ha habido la atención más mínima a los centros en tiempo de la pandemia. Sí. Entonces, ¿por qué insistir en ello? Se lo hicimos saber al propio presidente de la República el viernes, en una socialización que él decidió realizar con el sindicato y le planteamos delante del propio ministro que los fondos de descentralización no han llegado a los centros desde el mes de marzo del año 2020 y que aún no se termina de vacunar a todo el personal docente ni a todo el personal administrativo y faltan dos meses para terminar el año escolar. ¿A dónde se puede fundamentar que puede incidir en los aprendizajes de manera significativa ...de los estudiantes, la parte, eh, o sea, eh, presencialidad o semipresencialidad, ¿Se pensado, apenas faltando dos meses. Una pregunta, ¿se ha pensado en esos procesos la presencialidad para hacer la evaluación que estamos esperando hace tiempo? Ese es un aspecto muy importante por lo siguiente. ¿Por sería lo más... Por lo normal. siguiente, por lo siguiente, oye, no existe, no existe un solo estudio que se haya realizado en el país que establezca el, ni, niveles de deserción en, en, el, en, la ¿En, en la actual modalidad de distancia ¿En no no se ha hecho ningún estudio no existe no existe un, no existe un estudio todavía no existe no existe un estudio todavía que establezca niveles de deserción de la presente de deserción temporal en la presente modalidad entonces si si eso no se ha evaluado Ay, Dios. porque precisamente el ministerio se ha trazado mira ahora se va a empezar a trabajar. Mandan el, el cuadernillo 5. Bastante... Pero, eh, pero, tarde. pero impreso virtual. o por internet, como Vi, lo tiene Yayan. Virtual, hermano. Ay, Dios mío. ¿Y eso virtual. se pagó para, para físico? Virtual. Y, entonces, virtual. ¿Y entonces ya? ¿Se pagó para físico o virtual? Sisto, una preguntita. <risa> Sisto. Yo para las dos... Para, para las la dos, la la estamos, eh, estamos y no estamos, ¿verdad? Eh, hasta este momento, seis meses ya, seis meses ya, de que se inició la educación a distancia, que primero era virtual, luego era... bueno. ¿Cuál es la evaluación que tiene el Estado Dominicano? ¿Cuál es la evaluación que tiene la ADP con relación a las competencias que han desarrollado o que han debido desarrollar los estudiantes en este año escolar? Bueno, mira, precisamente, y lo puedo te lo voy a enviar ahora, precisamente el sindicato en este momento acaba, está, de, eh, o sea, ha iniciado desde el pasado lunes, eh, desde antes de ayer, inició ese levantamiento por nivel, eh, nivel de, de, de, de la modalidad de distancia del año escolar en todo el sentido de la palabra, para evaluar las competencias, los niveles de aprendizaje y el avance curricular de los contenidos simplificados, porque recordemos que son unos contenidos simplificados porque fueron adaptados de emergencia a la modalidad distancia, que es el otro componente. Sí. ¿Cómo tú vas a la presencialidad y semipresencialidad teniendo todavía los instrumentos simplificados, curriculares, para entonces con esos mismos trabajar la semipresencialidad y presencialidad cuando tú debes adaptar a la semipresencialidad y presencialidad ya esos instrumentos simplificados. Una pregunta... Esta, que tampoco en, se ha hecho. En ese mismo... De manera desisto. que hasta el día 15, la ADP, eso, por lo que tú preguntas... Eso he, para mí esa explicación que tú has hecho, se le hicieron al presidente... En, esa, en ese sentido, pareciera que el ministro no le ha dicho al presidente esas cosas. Bueno, eso que tú señalas, el hecho de que un presidente de la República haya invitado al sindicato a una socialización, indica verdad, que hay cosas que al parecer el ministerio no, le ha, no dicho. ha estado suministrando. Entonces, sí, ¿qué estoy... pasa? Hasta el día 15 se dio la DP como plazo, hasta el día 15 de este mes, que creo que es el domingo, ¿verdad? Mm. Para tener listo, completo ese levantamiento. ¿Por qué? Porque ese es el levantamiento que nos va a permitir ver eso que ya señala, o sea, hasta dónde ha avanzado esta modalidad, qué ha ocurrido con los aprendizajes, qué ha ocurrido con las competencias, cuáles se han logrado, cuáles no se han logrado, y además, para algo que ha estado el ministerio, con lo que ha estado el ministerio amenazando, de una posible extensión del año escolar, eh, tiene que fundamentarse Una medida de esa manera A partir de la evaluación De hasta dónde hemos avanzado sí. Y de los aprendizajes logrados No puede ser por capricho Entonces ese estudio Lo concluiremos ya este domingo Y lo, haremos, lo daremos a conocer Pero recuerda que yo le di el dato a ustedes Que cuando sí. en la pasada reunión Con el ministro eh, Cuando le pregunté Si habían hecho una evaluación De la actual modalidad él dijo que aún no la habían realizado. Entonces, si no, si no se ha realizado la evaluación y no se miden los niveles que, que, que hemos avanzado, ¿por qué insistir en eh, ir a presencialidad y semipresencialidad? Que no sea por presión de sectores privados, que te digo aquí que la mayoría de los colegios ni siquiera podrán iniciar eh, presencialidad ni semipresencialidad tampoco. Tal vez muy pocos en el país puedan, tal vez colegios de élite que tengan las condiciones de poder reiniciar presencialidad y semipresencialidad. Pero no es cierto tampoco que la pandemia esté controlada en el nivel en que las autoridades lo han estado haciendo. Aquí continuamos con defusiones, aquí seguimos con tasa de positividad todavía importante y ayer mismo nosotros recibimos... Eh, informes de varios centros educativos de docentes que continúan saliendo detectados de covid 19 entonces no me vengan a comparar como han estado haciendo algunos algunos sectores y algunos algunas personas diciendo bueno pero y los bares y los restaurantes y no es que la modalidad o sea el sistema educativo por su complejidad es incomparable con cualquiera y todo el que el maestro lo sabe con cualquier otro escenario, por los elementos que envuelve abrir una escuela, por todo el personal con las distintas edades, los distintos perfiles, las modalidades, estamos hablando de niños, de adolescentes, de jóvenes, de adultos, y las condiciones que tienen que estar creadas para que un centro funcione, no es verdad que es comparable con un, con, con, con un bar o con un restaurante, o que la gente está eh, trabajando en su oficina, no, es incomparable, por todo lo que implica, que son más de siete, ocho elementos que tienen que existir para que la docencia se desarrolle en condiciones adecuadas. Y, el, y no el es elemento, verdad que se pueda comparar. Y elementos de peso, Sisto. Eh, una preguntita, perdón, Amado. Eh, ¿Cuántos meses faltan para que cierre el año escolar? Un mes. ¿El virtual. Dos meses. Ah, dos meses. Entonces, dos meses. Mayo y junio. ¿Dos meses? Son dos meses. Mayo y junio. Dos dos por, por eso que tú decías entidades privadas Ahí es que voy a la, la sí, pregunta. Sí, sí. Okay. sí, claro que sí. Mira. Ah, o sea, ¿cuál, cuál es, es la necesidad? La presión, de duca, la presión diaria de Duca. Okay. La presión diaria de Duca. La presión diaria de. Ayer vimos una declaración de la ANGE. O sea, son fundamentalmente empresarios. Añeñe, de, ¿De, ¿de, ¿de quién, de quién? Grandes empresarios. De Ángel, ¿Eh? y, y el Conet Sí, y el Conet o sea, son empresarios, altos empresarios, las ¿tú cúpulas sabes empresariales de... que lo están planteando. Entonces, ¿qué te indica eso? Que el negocio se está colocando por encima Mira, de la vida y de la educación. A mí me han escuchado y yo he coloquiado, es decir, he hecho en conversaciones así coloquiales de, del tema, pero aquí en el programa he nombrado al Consejo de Educación, el Consejo Económico de Educación. Si se tiene en cuenta, como defensores del plan, de la educación nacional, que cuando se va a la reunión con este Consejo, deben saber que es el Consejo Económico de Educación. Quizás sí se puedan comprender los dos sectores, para que se entienda cuáles son los intereses que entran allí y un ministro que debiendo de ser el que dirija la política de educación pública, pública en la nación Es el miembro prominente para darle equiescencia a todo lo que se propone ese sector económico ah, es. Ese es mi consejo es fundamental. ¿qué va a pasar con los estudiantes en este año escolar? ¿Lo van a pasar a todos o que, <ríe> que, que, qué va a pasar? Bueno, recordemos que el pasado año escolar Gran esfuerzo mis, mis hijos, gran esfuerzo Recordemos que en el pasado año escolar lo concluimos con el 70% de avance sí. y se aplicó la promoción automática condicionada. Sí. Y no se, nosotros. no se llevaron a cabo las pruebas eh, nacionales, eh, precisamente. Ahora, lo que nos va a dar eh, esa una posición para la ADP plantearle al Ministerio es el levantamiento que concluiremos este día 15 para hacer una propuesta formal. ¿Por qué? Porque en el levantamiento, ¿qué estamos evaluando? Estamos evaluando el nivel precisamente de avance de los contenidos simplificados que permita tomar una decisión respecto a la finalización del año escolar que no solo implica la fecha, también implica lo de esos elementos que tú señalas, de los niveles de aprendizaje, de los niveles de contenidos para ver por dónde vamos y entonces a partir de ahí Hacer propuestas en ese sentido. Sí, permíteme interrumpirte, eh, porque como yo estoy muy empapado en esto, porque estoy involucrado en el sistema. Así es. Eh, uno de los parámetros a tomar en cuenta es la asistencia, ¿verdad? Para este año escolar. Yo tengo aquí presencia, alguien que está diciendo presente a las 6:38 de la mañana. Así es. Y o sea, hay, pero a esa hora hay clase. Sí, a esa hora hay clase. No, no puede haber clase, ¿sí? Y en la noche, en la tarde. ¿Por qué? Por lo siguiente. Eh, no hay prácticamente un A cualquier hora En cualquier momento El estudiante se conecta a través de su celular O de su computadora Los que tienen acceso a eso con los profesores y profesores. Una profesora sí, que nunca duerme. A las 10 de la noche. Sí, yo estoy a de las 6 de la mañana te reportan. Pero eso es después de. Un sábado. Por ejemplo. Un domingo clase, y antes también. Sí, no, pero, pero, pero, te reportan, profe. La clase de hoy. hoy se, de acuerdo al cuadernillo. Recuerda, te que yo estoy tomando clase junto con los hijos míos. Sí, sí, eh, correcto. La clase de hoy, la que corresponde a hoy, eh, eh, eh, de acuerdo al cuadernillo, es hoy y es a las 9 que inicia. A no la a las 6 de la mañana. Sí. ¿Qué hacen los padres que responden fulano presente eh, en otro sitio? Entonces, se constituye esto una real asistencia del estudiante de, de, de, de la adquisición del contenido, de, de, de absorber el contenido, de estarlo viendo. e Incluso hay gente que veo aquí que responden ya a la una de la tarde o responden en la noche presente. Sí, sí esa es una de las partes que Y además tiene. tengo aquí eh, quejas de maestros que han supuestamente se han molestado con los padres porque los padres le han llenado la tarea a los hijos. ¿Cómo podemos entonces eh, evaluar realmente eh, eh, padre, si los estudiantes desarrollaron competencias? Van a ser padres sí, para sí, eso, eso, toda, todo eso se da, todos esos componentes se dan y tenemos necesariamente que evaluarlos. Por ejemplo, en la clase eh, ya en el nivel superior, y Amado por ejemplo eh, lo sabe. Yo he tenido experiencia, por ejemplo, de un estudiante que me dice, profe, y ese escándalo que tiene, profe, que yo voy manejando ahora, yo estoy trabajando. Sí, sí, yo sí. voy manejando un camión ahora, profe, y voy cogiendo clase en el teléfono. Entonces, con esa realidad, ¿qué puede hacer el profesor? La evalúa a partir de ahí, toma en cuenta esos elementos y entonces ve la, el nivel de respuesta y de rendimiento que tiene el estudiante a los niveles de evaluación Pero sí. claro, todos esos componentes Que tú señalas En medio, se están sexto, en en medio de una clase un estudiante Que me encendió la cámara y ella estaba doblando La sábana de su ¿Ves? casa En la habitación sí, pero en Entonces, caso, en ¿qué? Entonces en caso, ¿cómo se llama la eso? Superior, no, claro, es son adultos Pero oye que eh, lo que pasa son adultos. Son Eso se llama Niveles de supervisión Entonces, ese es un componente Que la modalidad de distancia Es una importante debilidad en la modalidad de distancia el elemento de la, de la supervisión y la... ¿Cómo tú garantizas ciertamente que incluso el propio profesor o, la propia, o, o el propio estudiante pueda estar... De, de, ah, bueno, tengo estoy ahí dentro, ¿verdad? Pero tengo la cámara apagada. Entonces, por eso es que regularmente nosotros le solicitamos, prendan sus cámaras, prendan sus cámaras, por lo menos para pasar lista o para ver sus rostros, si van a exponer... O si sea, hay una exposición o lo que sea Porque usted no me puede poner con una cámara apagada claro, sí. claro. Tengo que saber quién es Tengo que evaluar los gestos Tengo que evaluar, el, eh, en fin Entonces, eh, se está bregando con todo eso De ahí la complejidad de este, de esta modalidad Tú ves? Que implica incluso doble y triple trabajo Lo que pasa es que la vida y la educación Debe estar por encima del de negocio y de lo privado y para volver a hacer mi presencialidad y presencialidad independientemente de todos los elementos, debemos crear las condiciones, aprovechar estos dos meses y comenzar con éxito el año escolar que viene. Sixto, eh, claramente al escucharte nosotros lo sabemos que las condiciones no están dadas eh, por todos los elementos que has citado y por el poco tiempo que falta para cerrar ya un año escolar. Tú te preguntas, y desde el punto, o sea, es que eh, toda la lógica te dice que no, es, no hay una necesidad ya de iniciar una docencia a nivel presencial o semipresencial, partiendo de todo eso que has dicho y de que estamos a ley de dos meses para cerrar el año. ¿Están ustedes maniatados como ADP? ¿No pueden hacer algo para evitar esto? El gobierno, el ministro, o sea... Decirles, hacerles entender que más allá de ese poder, de esa fuerza y de esa presión que se le está ejerciendo Nosotros no estamos en la obligación por todo lo que sabemos De que un bendito año escolar inicie ya cerrando en lo, en lo presencial, lo semipresencial. o semipresencial Es algo que, que, que raya en, en, en la locura Mira, ¿cuál ha sido el pronunciamiento del Colegio Médico Dominicano? Total no. oposición sí. ¿Cuál ha sido la sociedad de, de neumología? Y de, y de las especialidades que tienen que ver con, con, con el COVID. Antes de ayer emitieron un documento, también diciendo que es una locura. Ah, ¿Qué pasó en Brasil? ¿Qué pasó en Argentina? Pero el gabinete ¿Qué San pasó dijo, en Uruguay? Dijo, dijo, ¿Qué pasó en Costa Rica? el gobierno. Es el gobierno y el ministro es el gobierno. Bueno, pero al, al, al, a, la, a, la, a, la, a la vicepresidenta, quien les habla a ustedes, un servidor, delante del presidente de la república, le dije que era un error y un nivel de irresponsabilidad que el gabinete de salud anunciara de manera general volver a presencialidad y semipresidida en las actuales circunstancias. Entonces, un gobierno que está tan vinculado a la parte económica. De, económica, a la parte del negocio, a la parte de la oligarquía empresarial, es a eso fundamentalmente que está obedeciendo. Y el ADP no se va a pronunciar. La ADP... La jefa de ADP... por ejemplo, P P P la ADP se pronunció, la ADP le entregó una propuesta al ministerio planteándole siete condiciones. Se le llevaron al presidente, pero las siete condiciones el ministerio no la, no la, no la ha garantizado. ¿Pero ¿y por qué entonces y no, no, la se, se no se oponen formalmente? Entonces, por eso es... Es que un cuadro político. Por eso es que realmente... No, porque mira qué lo que pasa. Vamos a ver. Es un tema... Eh, la oposición está en la ADP para plan, Planteando las condiciones Si el ministerio es que no la Crea hay, sí, las existe. condiciones Pero no existe Ahora pero nosotros, son dos meses, En no la seccional de, de San Francisco de Macorís En la seccional de San Francisco de Macorís Quien les habla como miembro Del Comité Ejecutivo Nacional También como Amán. coordinador del espacio magisterial Narciso Amán. González Hemos estado planteando la oposición Absoluta a esa decisión Pero el organismo Lo que ha aprobado es que el ministerio cree las condiciones, pero el ministerio no las ha creado. El ministerio no cumple ni siquiera con el propio protocolo que el mismo Exacto. tiene. Si tú revisas el protocolo del ministerio, plantea incluso más condiciones que las que exige el sindicato. Y ni ellos las cumplen. Sí, todo, dos amigos televidentes hacen referencia y otro pregunta, rapidito, porque nos tenemos que ir. El 0327 dice, saludos equipo. Cuando los gobiernos... Por lo, cuando los gobiernos por lo general llegan al poder con ciertos apoyos en su accionar, van a complacer a quienes los apoyaron, desde esa perspectiva eh, se puede entender la acción del ministerio sobre complacer a los empresarios de la semipresencialidad dice el está feliz hoy eh, dice el 5703 una pregunta para Sixto. ¿cuáles medidas tomarán las seccionales que se oponen a la presencialidad? responde ahora esta última ya buen día equipo eh, quiero entender por qué se dice que los colegios privados quieren abrir por la parte económica, sea un virtual, continúan cobrando la misma mensualidad. ¿En qué otra cosa incide? Bueno, ese, es el, ese es el otro elemento, que también los padres continúan pagando igualito. Entonces, pero además el tema de la reinscripción también en los colegios, que es un proyecto de ley que, que se está discutiendo. Y la otra parte es en el caso de la seccional de San Francisco de Macorís, que es por la que puedo hablar en este momento, el Pleno Municipal de Dirigentes aprobó el pasado viernes eh, que continuaremos la actual modalidad eh, a distancia okay. eh, en el presente año escolar. Si abren ustedes no eh, van a ir a la sala. Y entonces estamos orientando a los docentes a no asumir eh, seguir las orientación que se hace en su primera plana. Muchachos. Señor. Sí, señor. Oíste, Giovanni, bueno, señores, acaban no. ustedes de escuchar unas declaraciones eh, primicias, digamos, ¿verdad? Del presidente de la Asociación Dominicana de Profesores en la provincia, el profesor Ay. Sisto Gavín. Gracias, Sisto, por estar con Gracias nosotros. A Como cada vez que te tiene... mil millones de pesos acude. de ¿qué van para las Muy agradecido. Así es que gracias señores, ha sido una Nos magnífica entrevista con Gavín. Nosotros vamos a la pausa, ¿verdad? Regresamos en breve. Cuando regresemos hay más contenido, no se muevan.